Qué onda, gente, ¿cómo están? están? Mira, Harry, boludo. ¿Qué onda? <ríe> mira cómo estás yo, gente, papá. A la papa. A regar la pasta. Qué onda, esa mierda, ni tampoco mira. Está Harry! O sea, el problema que vamos a tener con este juego es que no vamos a dejar de asimilar el juego a la manera, sí, exactamente, boludo. O sea, yo entraba a pasar eso, pero bueno, Harry, eso no es una verita. Eso es un edificio. Bueno, nada. La verdad es que ¿sabes qué, tengo hombre, boludo? Cómete esta. Ya, bueno, ¿qué Gente, te vamos pidiendo? a. No, no. A ver, ¿sabes qué? Voy a pedir comida. Un ¿no? super Voy a pedir comida. Tengo hambre, Nacho. Gente, Porque, no vamos? se olviden de usar el código. Exacto. ¡Damos la antesala al nuevo sponsor tú! ¡Oh, ¡Oh, que no sos! Sos! Sos! ¡Ay, mango, vos, la, mirá, no, no, que lo usó! Hay 800 mangos! ¡Ah, qué chocera <risa> ahora <risa> Gente, escuchen. Uy, se me cayó la poranga Usen este código. Boludo, vos sabés que es increíble, chabón. Alguien ponele que... Alguien pone mi código, tiene 1500 pesos de envío gratis. Eso está buenísimo, porque es re caro el envío en el, en el Rappi. Y te ahorrás un montón de dita. Y... Espera que acomodo los huevos. Y ponele que encima, usan mi código, le cargan 1500 mangos. Eh... Y encima me da 1500 pesos, o sea, o sea, llegan a comprar y me da 500 sí. pesos. Es eh, increíble quedó puesto, ¿no Así que gente usen el código, por favor, porque me sirvo con Por favor, usen el código BOTSQUAD <risa> Eh, mandale continuar. Pero arranca de No, el... mandale el... continuar no, no, para, no, pará ¿qué es esto? salir de acá, ponés salir y mandale partida nueva. Perdón, gente. Inconveniente. Inconveniente, eh. no pasa nada. Pero no pasa nada, Harry. Cari, en la papa. Hoy, encima, casualmente, hoy eh... subió Mr. Jagger el nuevo de Harry Potter. Hoy Mr. Jagger subió un nuevo video. Poné perfiles y mandale... borra toda la mierda, boludo. Para memoria puesta, arre que es un emulador. Borra perfil? Sí. Perfecto. Recuerdo borrado. Listo. con chuda. <ríe> y bueno, damos inicio a la, la nueva escala. serie. A la nueva serie de GameScore de Electronics Arts Así es, Harry Monster Y el príncipe de... Caspian reconchuda se se equivocaba El de, el... Conchuda, de... El de mente, yeah. Aquí no van a ir Terminando cancelada <ríe> Escena final de cancelada Uh, es in inquebrantable, boludo le hacían terrible tatuaje de pija. Harry, veo que tenés un negocio entre manos. Uy, se me enamora el puto. Y yo tengo un culo para los negocios. Vení, pisame. Ni uh, ni pedo, viste, estás, te loco. Pisame. Quemaron todo. Hoy <risa> van de. Era el que le había dado la ahorita a Harry en la 1, no el que le no secuestraron a ese. Claro. No, a la baja. <risa> ¿Sabes qué pasó, no? ¿Qué? Puedes meter. Te dejaron el culo como una tapa de cilindro. ¡Deaaaa! ¡Ah, me voy a jugar mierda! ¡Ah, qué chaval! ¡Basta de sacarme fotos! ¡Uh, qué flash! Hablabas, hijo. ¡Borro! La primera vez que pusimos el juego se veía como el orto. Sí, sí, sí, pará, pará, Mr. a usó una... un Ah, sí, de verdad. Yo cuando lo vi detallé... De verle extensión 3GP. ¡Tómatela, colorado! ¡Tómatela, colorado! ¡Ay, Harry, no la hables así! ¡Chúpame la, ¡Metetela en el culo, Harry! ¿Para qué lo a ¿Para que me lo el culo? Este bananero se un chiste así, Uh, boludo, esta semana estuve viendo bandas de entrevistas con el bananero, por Dios. Pero tipo una banda estuve viendo. Yo estuve viendo más que nada porno. Boludo, vos que mirás solamente en YouTube. Mira, últimamente en YouTube, ¿qué veo? Te digo lo que vi los últimos, qué sé yo, los últimos días. Sí. Eh... Vi... ¿Casados con hijos? Ah, no. Boludo, una época en la que yo miraba Casados con hijos todo el día, boludo. Todos estuvimos en esa época. Boludo, re cara las entradas para ir a ver Casados con hijos están. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Casados con hijos va a ser una obra en el teatro? ¿Cómo? ¿Joderme? ¿Qué? No. Eh, todo el nah. elenco que hizo Casados con hijos va a estar en el Gran Rex. ¿Me estás jodiendo? No. Amigo, sí, voy a ir, eh. Vos, ¿Vos qué? Vamos, vamos, vamos. mierda, Harry. ¿Te ¿Te, te, te, te, te. Me encanta. O, oh, amigo, la gente que va a ir a ver. ¿Cuál es el público que va a ir a ver Casados con Hijos? Eh hey, Yo creo que un público muy amplio, porque vos pensás que Casados con Hijos a nosotros, por ejemplo, nos agarró a los 10 años. Oh, amigo, muy raro. Bueno, Casados con Hijos yo me acuerdo. Porque hay mucha, mí... gente, hay mucha eh, gente grande que le encanta, tipo. Sí, o sea, wow. qué sé yo. Gente de la edad de nuestros viejos iría y gente de nuestra edad también. Tipo, a mí Caso con Hijo me agarró con 10 años. Sí. Yo me estallaba con Caso con sí, Hijo. Sí, tenía bro. cosas muy buenas. Igual, Pepe Argento, aparte, si bien es una comedia muy argentina, tiene... Trabaja muy bien y hace muy bien el papel. Sí, hace bien el papel, igual es muy, es muy, es muy bueno, es muy cine, sí. ya, eh, cine no, sí. Muy televisión yankee, así a eh, un a la humor, uh, o sea, muy enlatado el humor, pero que es buenísimo, tipo, es muy raro. No, no, no. O sea, es bueno. como que está bueno cuando tiene su fin. Cuando termina está perfecto. Cuando sí. sigue, tipo los Simpsons, bueno, ya más, se vuelve una mierda. Recordemos que también es una idea sacada de Estados Unidos la de Sí, Castro. Marvel es, Children. Claro. Y, y la misma cuando Florencia Peña hacía la niñera Claro, sí ¿Era sí. lo mismo? No, estaba bueno, sí, claro, bueno, ahí la niñera, a mí no me gustaba eso Era, era más, más sin tanta puteada, capaz Claro Sí, claro. vos decís, tan like era Actuaba no Florencia Peña, Carnaghi, pero no, no no tenías por ahí la puteada esa Capaz era más, igual casados con hijos es ATP, bastante ATP Hoy vi un chabón que hizo un dibujo tipo así medio no, no Disney pero medio cartoon y de. Bueno sí, medio Disney, de casados con hijos de puto muestro. Es más, voy a poner la foto ahora. Ahí está. Ahí poné uh, qué buena, boludo, está buenísima. Viste, mira este. Che, pero dibuja re bien posta, boludo. Y ahora mira este. Uh qué bueno, eh, me encanta, me encanta. Bueno, sacó la mierda. Uy, mirá cómo va Harry. Ay, ¿Cómo a fumar, ¿cómo Harry. ¡Ah! ¡Fumar, mira! ¡Cómo ¡Colorado! ¿Tenés plantación de maruca? ¡Arre, estúpido! <risa> ah, lleno de marihuana! ¡Harry, ¿verdad? me das un porro! ¡No, oh, no entiendo nada! ¡Chin, de... Jade... Ah, viste, podés sonreír a Harry y como... Si, ¿no? él le da una, cogollo. Ya. Yeah. Entonces... Momento con jugar... <risa> ¡Mira la mierda, Harry! ¿Pandón dónde mierda está! ¡Pero volvés! ¡Colorado, hija de puta! Sé sí, Harry! <risa> ¡Camina como Harry! ¿Qué es eso, caldero, <risa> Harry? <risa> ¿O oh, quieres? qué querés? ¡Pasa ahora, pásale a esta hija de puta! No tal, hija de...! ¡Uy, uh, cabrón! oh Dios, no se puede! Ver. Bueno, ¿sabes qué, Ron? ¡Metote la varita en el culo! ¿Viste que... Harry Potter tuvo como... escrachos? ¡Ah, naca! <risa> Ron era más chirulo, ¡dea! <risa> Scratchos eh... por Hogwarts, ¿te imaginás, boludo? ¡Uh, bueno! Soy Scratcho en Hogwarts te mal Te maldicen, boludo, te tiran un... Un... una vada cadabra por el culo En el ojete En el ojete ¡Ah, banda de eh, Harry Potter! Dijo que Harry Potter, eh, en la primera tenía el pelo re cortito, en la segunda también, en la tercera más crecito, en la cuarta tenía terrible chuza. Sí, esto era genial, boludo. Eh, me gustaba el look de la 4 Era genial el look de Harry, boludo. Igual la cuatro.. Y el actor es muy bueno, Daniel Clifford, boludo, es genial. Clifford Radcliffe. <risa> <risa> ¡Eres ¡El perro, boludo! <risa> Rolf. arre ¡Pero salí en Clifford, boludo! Mandé cualquiera, mandé cualquiera. Para poner una foto de Harry todo rojo, viste, Harry. Clifford es el perro, Clifford sí, ¿no? re mal editado. Claro. Dale, cállate un poco, Harry. Sí, del resto del episodio. <risa> oh, vez tencho Eh, Viste, salía la mamá de Rom. ¿Qué, están ¿Qué, Qué lomo! muchachos, estoy durmiendo? Salía el padre de Ron en Calzoncillo. Ron, no esto, esto es estos horas de tirar las cosas, ¿sabes? Todo <risa> el día el pedo acá tirando, todo el, el día. Pensando que eso un mago, viste nada que ver, nunca armado. ¿No Imagínate que la realidad? Tú eras tú. Un... Era... Tipo estaban retrogados los tres. Claro, como que era todo una mentira. Claro, como que y si iban al colegio, profesaban que era Hogwarts. Tipo Dumbledore era. <risa> Dumbledore. Era... <risa> Dumbledore era... <risa> um... Duende. Tuvieron un viejo deijo, de mierda. Pero super barbudo. Boludo, ¿Te imaginas que tipo todo? Ron era tipo... amigo de la Una zanahoria. ¿Ah? <ríe> una zanahoria, Ron. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué pasa, Harry? Tipo el no fallaba que una persona era otra persona. Ron, fallaba era... que un, anim... un objeto era otra persona. No, no, no. Y el Germaini era, era un... Una... un... Un aire acondicionado. <ríe> ah, no. lo... Tiraba aire. Se dice, le vio ya El San Martín, boludo, viste, todo pintarranjado, todo grafito. Digo, me imagino a girar una zanahoria y ahí acostada en el asiento. Es medio Dolce eso tipo, Germán. Sí. y que un aire acondicionado, Pero que funcione siempre, viste. Y hablaba solo con eso, viste. Y para, para hablar, hablar y para hablar, para hablar, se abrían las solapitas del aire acondicionado. Claro, claro, claro. Uy, re mono igual. Pero en realidad sí está estaba... En sí. ¡Me voy a la mierda, Ron! A que todos tenían la voz de Ron. Uy, uh, ese? Clifford, ah, acá. Otra, chinchapelote. <risa> Rolly, ah, uh, acá. Mano, no, no, me falta un Santiago. no! Reno. ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué uh. haces que...? ¿Eh? ¿Youtube Argentina en realidad se como una escuela de Hogwarts? Eh... No. <ríe> este sería Robles. No, oh, no, no, este sería Tiza. <risa> Tiza o no sé... Oh, ori de mierda. Ori de mierda. Ori no, de boludo, mierda. Ori Ori era <risa> Era un alumno de esa ¿viste? De Hufflepuff, ¿no? esos, esos random que aparecen ahí, no tienen sí, protagonistas. esos extras Sí, cine. esos extras por atrás. ¿Y vos, Fede, era... ¿Harry quién sería? ¿Harry? ¿Vos? ¿Yo? ¿Yo soy Harry? ¿Vos ¿Soy Harry, ¿Soy Harry Monster? Uy. Yo sería Harry Monster. Claro. O sea, me, me, me, no, no. O sea no existe Harry Potter, pero yo flasharía a ser Harry Monster. No Ocuparías no sé. ese rol. O sea, me, me hago el boludo y tomo Monster y soy Harry Monster. ¿Quién sería Dumbledore? Eh, sea, D Dross tendría que ser. ¿Dross? No, Dross es Snape. Ah, verdad. El profesor de no, las oscura. No. oscuras. Dumbledore sería el bananero. ¿Sí? ¿Te imaginas boludo, una escuela Exacto. marcada por el bananero? Dale, hacete la paja, pibe. ¿Te imaginás? Bueno, boludo? gente, pará, ¿cuánto vamos? ¿11 minutos? Vamos a seguir hablando de esto el en el, el próximo, próximo episodio. episodio. Ah. Así que nada, me voy a meter un dedo en el culo, Jango. Yo me meto tres, chau. Chau gente.